¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Es un placer para mí poder saludar hoy mismo a los hombres y mujeres que han hecho un destacadísimo trabajo desde Rare Diseases International y desde Eurodis. La resolución que las Naciones Unidas emitieron a favor de las personas que viven con enfermedades raras marca un hito maravilloso a favor de nuestra causa. No sería posible entender este trabajo y esta resolución sin comprender cabalmente las horas, la pasión, la entrega y la determinación que pusieron todos ustedes para alcanzar este objetivo. Muchas gracias porque para México eso es destacado y muy importante y tenemos que reconocer que lo que hicieron es algo que era absolutamente necesario no podía seguir siendo una tarea pendiente. Muchas gracias. La Federación sigue trabajando como siempre, con toda pasión, entrega y determinación. Los mexicanos no podemos quedarnos a la saga de los avances que se tienen en el mundo a favor de estas causas. Por ello, todos los días, con el mayor empeño, el mayor vigor, trabajamos para que ningún paciente con estos desórdenes deje de tener la oportunidad que merece. El trabajo que nosotros hacemos, coaligado con el que ustedes hacen, seguramente terminará por alcanzar el objetivo más importante, el acceso para los nuestros cuando hay tratamiento o la condición más digna cuando no existe. Por todo lo anterior, reitero mi reconocimiento y mi felicitación para todos ustedes. Muchas gracias.